y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de Roxy. hoy quiero traerles esta hermosa propuesta de tassel ichu miren qué hermoso este es este esta pieza esta, esta hermosa pieza eh, tengo muchos años haciéndola y hay muchos vídeos también de ella pero esta pieza de verdad a mí me encanta eh, es una pieza que que es muy bonita a la hora de, tu, de tu terminarla y cuando también la lleva puesta también es una pieza muy hermosa de verdad que sí hoy la vamos a hacer en estas combinaciones de colores eh, siempre que la hago la hago en esta misma combinación y hoy quise eh, hoy quise hacerle también a ustedes esta combinación de colores para que ustedes lo puedan ver bueno chicas Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y gracias a todas por el apoyo y por seguir nuestro canal. Recuerden que es muy importante que se suscriban, que le den a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificación y regálenos un like. Bueno chicas. Eh, pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy rd y no se olviden de compartir nuestros vídeos ya que también es muy importante cuando ustedes comparten nuestros vídeos bueno sin más preámbulo vamos a empezar para que vean cómo elaboramos este hermoso tassel y bueno los materiales que vamos a necesitar serán mozasillas del número 11, en los colores que ustedes prefieran. Yo tengo esta gama de colores, aquí, como ustedes, lo, como ustedes la pueden ver, miren, todo lo que vamos a necesitar es mozasillas del número 11. Vamos a utilizar un enganche para arete, si usted no le quiere poner el enganche para arete, puede también hacer un botón, miren, aquí tengo uno que incluso tiene hasta el hilo, se pueden dirigir al canal que en el canal en esta parte superior del canal aquí les voy a dejar un like que un link que ustedes pueden accesar para poder ver este botón como lo cómo ya de cómo se hace bueno aquí está mi aguja y las pinzas les recomiendo mi recomendación para hacer este hermoso arete es que utilicen el hilo Nimo o utilicen el, el hilo Slow. Porque, miren, ustedes ven que la parte de abajo tiene un movimiento. Porque es un tacel. Miren. No pueden quedar eh, los, los los flecos que le vamos a poner abajo. No pueden quedar de manera rígida. Porque si no se vería un poco... Eh, no se vería muy bien. Entonces, miren que tiene... Voy a hacer un pequeño movimiento. Aquí miren que tiene tiene un movimiento y tiene caída así que traten de hacerlo con con el hilo de su preferencia pero mejor le pueden poner el hilo slon o le pueden poner el hilo Nimo. he hablado bastante de esos hilos ahí. también para hacer este hermoso arete vamos a necesitar mu, eh, varias yardas de hilo como tres yardas de hilo pero mi recomendación es que tomemos una o dos yardas depende el manejo que usted tenga para elaborar el arete para que después no se le entregué. entonces lo primero es que el primer paso que vamos a hacer vamos a tomar cuatro mozasillas de la número de la número 11 en color dorado cuatro vamos a hacer esta parte esta parte que está aquí vamos a elaborarla primeramente tomando cuatro mozasillas llevándola hasta abajo hasta abajo y lo vamos a pasar por dos, por dos mozasillas vamos a subir en dos, así de esta forma, ¿pueden ver? de esta forma, ahora me dirijo hacia la parte de abajo, esto no lo vamos a repasar, ¿por qué? porque cuando hagamos esta parte que está aquí, vamos a ir sacándole lo, lo que es los flecos y no lo vamos a repasar si sí vamos a apretar un poquito para que tenga un poquito de firmeza y aquí lo que yo voy a hacer es hacerle un pequeño nudito uno apretamos y dos, no más de dos porque porque después no va a poder subir con la aguja y apretamos dejamos el exceso de hilo aquí y esto, esta parte, esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer lo vamos a hacer 17, 17 veces. También todo depende, miren yo subí por aquí arriba, por las dos mozasillas, voy a tomar dos mozasillas nuevamente. Miren, voy a tomar dos mozasillas nuevamente y voy a hacer esto, por miren mi hilo está aquí. Mi hilo sale de este lado como lo estaba proliferando, y voy a entrar hacia la aguja así de esta forma voy a alar ¿vale? estoy tomando mi hilo con ese estre con ese con mi dedo y voy a entrarme en las dos mozas que puse anteriormente y voy a quedar del lado debajo y esto lo voy a repetir como le hablé anteriormente tienen que apretar así voy a hacerlo de nuevo de esta forma así ¿Sí? apretamos ahora nos vamos a quedar en la parte de arriba bien entonces como este paso se repite yo lo voy a adelantar vamos a adelantarlo miren aquí está este paso está repetido 17 17 veces está de, repetido todo depende si usted lo quiere hacer 14 si lo quiere hacer 16 todo depende de ustedes entonces yo voy a adelantar este paso porque este paso se repite bueno chicas no olviden suscribirse regalarnos un like y compartir nuestros vídeos y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Bueno, pues sigan conmigo y vamos y nos vemos cuando tengamos 17 mozasillas puestas. Bien chicas, mira que me falta solamente colocar mis últimas dos mozasillas para formar mi 16, mi 17 mozasillas recuerden apretar, miren aquí donde están, miren, incluso tengo una pequeña marca de tanto que apreté, bien chicas, miren aquí están, miren ahí, hay 17 sillas. miren como pueden verla, 17 mozasilla, ya puestas de color dorado, en esta, en esta 17 mozasilla, vamos a trabajar en 8 sillas trabajando y la número 9 va a ser nuestro centro para que entonces trabajemos del otro, eh, del otro lado. Vamos a quitarle el zoom. Okay. Quitarle el zoom. Y vamos a empezar. Este, este video va a ser un poco extenso porque vamos a trabajar paso por paso para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan hacer ya saben ustedes pueden trabajar a su gusto si lo pueden hacer más pequeño si lo pueden hacer más grande este es un tamaño estándar que no es ni muy grande ni muy pequeño es un tamaño asequible para las personas que no les gusten llevar cosas muy grandes entonces aquí empezamos miren aquí vamos a, miren como ustedes pueden ver vamos a hacer la primera línea y vamos a comenzar con dos mozasillas de con dos mozasillas del color blanco. Una dorada, tres naranja, una dorada, tres en turquesa, una dorada, tres en color amarillo, una dorada. Volvemos al blanco vamos a tomar tres blancas dorada y tres blancas dorado otra vez siempre va a llevar dorada miren cómo va quedando la secuencia vamos a llevarla hasta abajo para que puedan caber más entonces otra vez volvemos al color naranja tomamos dorada ahora vamos al color azul Tomamos otra dorada y vamos al color amarillo. Siempre va, vamos, la de colores van a llevar tres. Miren ahí la, la primera secuencia. En la primera secuencia vamos a subir un poquito el zoom. Y en esa secuencia a su terminar, miren aquí donde está, vamos a tomar seis sillas del color dorado. seis sillas del color dorado, lo vamos a poner así, pueden verlo, Yo espero que así que lo puedan ver okay. y ahora vamos a pasarlo, vamos a hacer esto y vamos a pasarlo por las sillas dejando una y entrando por todas y esto lo vamos a recorrer miren esto lo vamos a trabajar como si hacemos un tacer porque en verdad es un tacer quien ha hecho tacer aquí levante la mano entonces ustedes saben el truco del tacer el tacer no se puede apretar estamos recorriendo las mozasillas que hemos puesto o sea devolviéndonos por las mozas sillas si ven mi mano es que no estamos devolviendo miren estamos repasando la prácticamente también cuando lo devolvemos subimos mirenlo aquí subimos por las dos mozasillas de que estábamos estamos debajo vamos a subir alar nuestro hilo miren hacemos poquita poquita presión no mucha porque si hacemos mucha presión miren cómo se va a poner nuestro nuestro entonces, ahora en este paso nos vamos a ir otra vez ¿Ve por qué le dije que no repasara? porque por esto tenemos que pasar varias veces entonces para que la aguja no deje pasar cómodamente Miren, y apretamos un poquito. Aquí ya tenemos nuestro primer flejo del taser Ichu, ya listo. Entonces, nuestra otra secuencia será tres hacía porque vamos a ir ascendiendo y, y disminuyendo. Aquí, donde está el color blanco, como ustedes pueden ver, vamos a aumentar. Y donde está el color dorado, mientras vaya aumentando del color blanco, vas, vamos a ir disminuyendo el color, el color dorado de la parte de abajo. Entonces, la misma secuencia. Esto se repite. Vamos a hacer la misma secuencia. Tres, miren, aquí tomamos tres blancas. Porque estamos aumentando. dorada y vamos hasta abajo para ponerla aquí ¿Ven? volvemos con las blancas otra vez blancas dorada otra vez naranja doradas azul dorada y amarillas bien miren la pueden ver ven cómo va quedando entonces aquí recuerden que aquí pusimos 6 verdad entonces para aumentar para que esto vaya quedando en forma de cascada vamos a poner siete mozasillas. Del color dorado Ven aquí donde está tomaremos siete mozas vamos a hacer lo mismo y vamos a subir y a recorrer para repasarlo y entrar al otro, así de esta forma, recuerden repasarlo despacio para que no se le quede ninguna silla sin repasar. así de esta forma despacio haciendo un poquito de presión y entramos en la siguiente así ven ven que el él queda, él queda firme pero sin ser muy tosco y queda con movimiento ahora ya hicimos esos dos verdad Ahora vamos a hacer este. Este, el número 3, lleva cuatro sillas de color blanca. Una en dorado y esto lo vamos a repetir. Seguimos re, Seguimos con nuestro paso que se repite, y se repite, y se repite. tomamos otras y se repiten dos se, fue, se repite la secuencia de colores la misma secuencia solamente aumentamos en la parte del color blanco ven, aquí está ahora miren, se fijan Pueden fijarse, pueden ver lo que estoy haciendo. Entonces, ahora miren, ese es nuestro tercer nuestro tercer flejo Y este flejo también, porque lo queremos también que vaya a la par con este. Este fleco también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. la pueden ver? Miren, aquí tenemos 7 mozoscillas, las hacemos hacia abajo y volvemos otra vez todo hacia la parte de arriba repasando entonces vamos a repasarlo así de esta forma yo voy a ir adelantando porque ya le he explicado lo que vamos a hacer simplemente vamos a ir aumentando y en la parte dorada vamos a ir disminuyendo depende del largo de nuestro fleco aquí se me con la ayuda de la pinza ¿Ven? entonces ahora bajamos otra vez y vamos a hacer la misma secuencia ¿Okay? miren estamos en el fleco número 4 ahora miren aquí donde está este vamos a trabajar con este entonces aquí vamos a si ustedes pueden contarlo miren aquí hay seis mozasillas del número de color blanco tenemos seis mozasillas y vamos a repetir otra vez la misma secuencia de los colores entonces yo lo voy a hacer y cuando estemos en el color dorado le voy a enseñar la secuencia bien chicas miren hemos llegado a la celilla miren aquí donde está el fleco que estábamos haciendo número 4 recuerden teníamos 6 mozasillas en color blanco arriba y ya descendiendo hacia abajo tenemos la misma secuencia de mozasillas ahora vamos a colocar las mozasillas como nuestro nuestro pastel va aumentando en aumento aquí vamos a poner miren si ustedes se pueden fijar miren, vamos a poner seis musasillas del color dorado pueden ver miren ven para que ya puedan ir haciendo en forma de una escala de una escala ponemos seis musasillas miren aquí donde está vamos a ver si no me confundo también Miren, no, tenemos siete. Porque también pues, no pueden quedar muy juntitas. No pueden quedar muy. Bien, chicas, miren. Perdón, pusimos siete. Entonces, a esto ahora vamos a repasarlo otra vez. Bueno, nos vemos cuando estemos aquí. Bien, miren. Estamos aquí arriba ya. Ahora vamos a bajar otra vez nuevamente. Este paso lo vamos a hacer ocho veces. Pero este paso yo se lo voy a enseñar paso por paso porque después que lleguemos a las 8 de este lado, o sea del lado que de o sea de este lado, ustedes lo van a hacer ustedes sola. Sí. Le voy a enseñar cómo pero lo van a hacer ustedes sola. Pero les estoy enseñando los primeros pasos, porque el otro lado, el paso igual se repite. Entonces, miren, ya, ya hicimos nuestro. Vamos con el fleco número 5. El flaco número 5 va, miren, tiene 8 mozasillas del color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen 8 sillas del color blanco. Recuerden, estamos aumentando el color blanco y disminuyendo el color dorado de nuestra punta de su final. Entonces, otra vez la secuencia de colores se repite. Vamos a repetirla. De esta forma. Y nos vemos cuando estemos aquí. Hey, chicas miren se repitió nuestra secuencia de colores verdad entonces ya que tengamos nuestra secuencia de colores repetido como ustedes pueden ver nuestro tacer ya va aumentando verdad los flejos van aumentando miren van en aumento entonces ahora aquí vamos a tomar seis musacillas del color dorado sillas, la llevamos hasta abajo y esto lo vamos a repasar nuevamente okay. a esto lo vamos a repasar nuevamente la misma secuencia y nos vemos aquí arriba hubo un pequeño error en la cámara yo pensé que estaba grabando pero imagínense ya esto está hecho no lo voy a debaratar porque es la misma secuencia aquí en el fleco número 6 recuerden que estábamos trabajando ya en el fleco número 6 en el, en, en este paso aquí lo que pusimos fue aumentar aumentar de mozasilla colocando 10 mozasillas del color blanco y, y a su final aquí donde está el, el color dorado simplemente pusimos 7 Llevamos hasta arriba y en el video le comentaba que mi hilo se estaba acabando y que quemé un poquito, con el encendedor, hice un pequeño remate, quemé un poquito y me voy a enganchar. Le iba a mostrar si se le acababa su hilo como se podían continuar. Entonces, para continuar, como yo remate aquí y aquí quemé con un poquito de con el quemador o con el encendedor me vamos a colocar en este lado aquí, y vamos otra vez en vez de rematar lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudito de esta forma así nos enganchamos hacemos un pequeño nudito no muy grande vamos a tener que apretar bastante Vamos a hacer otro porque aquí vamos a colocar sillas Entonces, para que nuestro nudo no se vea, vamos a, vamos a entrar por las sillas Así. Subimos a esta que está aquí. Estoy agarrando para que no se me vaya a soltar. Y nos quedamos en la que vamos a a continuar que es el fleco del número 7 okay. ahora sí ahí sí podemos cortar nuestro, nuestro exceso de hilo que, pusimos, que ya hemos puesto ahora porque este lo vamos a cortar no lo vamos a necesitar entonces ya tenemos si contamos tenemos 6 flecos. Recuerden que simplemente vamos a tener 8 de cada 3 en cada lado. Entonces, ahora vamos a continuar con el flejo del número 7. Entonces, con el flejo del número 7. Y esta vez vamos a tomar 12 mostacillas para elaborar el flejo del número 7. Tomando 12 mostacillas. Están. tomamos 12 mozasillas, las llevamos hasta aquí, tenemos 12 y seguimos con la secuencia de colores, la secuencia de colores que se repite desde inicio hasta que finalicemos hasta que finalicemos nuestro trabajo. Como ustedes están viendo estamos aumentando en el color blanco y disminuyendo en el color dorado de la parte de abajo. Aquí vamos a poner solamente seis sillas del color dorado. Seis sillas del color dorado, Ven aquí donde está. Y vamos a hacer el mismo paso. Entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos haciendo el fleco del número 8. Ya que nuestro fleco número 7 está terminado, vamos a continuar con el número 8. Y para esto vamos a tomar el color blanco. 14 sillas del color blanco y continuamos con la secuencia de colores. Recuerden que arriba vamos a aumentar y abajo vamos a disminuir. Vamos a tomar 14 mostacillas, miren aquí, para concluir con el, con el flejo del número 8. Miren aquí donde está. Contamos para asegurarnos que hay 14 y no, y no se nos quede una o se nos vaya una de más. Bien, 14. Continuamos con la secuencia de colores, una dorada, y tres, y siempre una dorada. Bien, chicas, lo voy a adelantar, porque ustedes saben que estos pasos se repiten, y esta secuencia de colores se repite desde el inicio hasta su final. Bueno, chicas, nos vemos cuando estemos en el color amarillo, ¿sí? Bien, aquí ya tenemos nuestro color amarillo y aquí vamos a poner como ¿sí? se repite la secuencia de colores aquí vamos a poner seis mozacillas del color dorado recuerden que vamos, vamos disminuyendo y algunas veces aumentando así seis mozacillas del color dorado llevamos hasta arriba dejamos una y pasamos por las otras mozasillas así, de esta forma recuerden no apretar y recuerden repasar toda la mozasilla para que no le quede ninguna fuera para que no tengan que devolverse otra vez así, bueno, déjame adelantar aquí vamos a terminar de hacer nuestra última vamos a hacer la número 9, para comenzar entonces a hacer lo mismo, quiero que me presten atención aquí, miren, de este lado, ahora vamos a hacer la número 9, la número 9 viene siendo viene siendo el centro, miren aquí donde está, Bien. por ejemplo, este es, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan entender, este es el centro del, del arete, ¿verdad? Este va a ser su centro. En esta parte van a ser ocho flecos, de esta parte van a ser 8. Para que esto, esto que ya tienen hecho aquí, se vea igual que esto, tienen que comenzar a hacerlo de nuevo. Hacer la misma cantidad en ocho, en ocho flecos. ¿Me pueden entender? Hacer lo mismo que hicieron aquí, hacerlo aquí. Y este va a ser su centro. El, o sea, el centro de ella va a ser la musacilla número 9. O sea, en esta parte va a haber, va a haber 8 mozacillas y su centro va a ser la el flejo del número 9. ¿Me entendieron? Okay. Ahora, el flejo del número 9 van, vamos a tomar... 16 mozasillas, 16 mozasillas de color blanco recuerden contarla y asegurarse antes de comenzar a hacer la secuencia tenemos 16 mozasillas. la contamos para que no se nos vaya a quedar ninguna y así nos aseguramos de que están todas ahí 16 entonces seguimos con la secuencia de colores He terminado de colocar las amarillas del paso número 9. Y en este paso, miren, vamos a acomodar para que ustedes puedan verlo. Y en este paso, también vamos a poner seis mozasillas del color dorado. Llevamos hasta abajo y seguimos la misma secuencia. La llevamos todas y la vamos a repasar. Así, sin que se nos quede ninguna. Por favor, presten atención para que no se le quede ninguna sin repasarla bien, miren, aquí estoy Ya terminando de hacer el número 9 con la ayuda de la pinza vamos a tomarla para que pueda salir el hilo ahora, miren, terminamos de hacer vamos a ponerlo así para que lo puedan ver miren, terminamos de hacer el centro bien ahora como estamos de este lado estamos de este lado no nos podemos pasar para allá porque si no vamos a hacer un nudo y se nos va a complicar para salir con la aguja entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos en esta igual entramos en esta sí y Recuerden que su paso número 9 es el centro. Entonces vamos a hacer este mismo fleco del, del número 8. O sea, miren aquí dónde está. vamos a hacer el número 8. Le tomamos 14 mozasillas. Le voy a hacer este para que lo puedan ver y ustedes van a seguir sola, Porque si no el video se va a hacer muy extenso. Miren. Entonces el número 8 vamos a tomar otra vez 14 mostacillas del color blanco, repasamos o sea vamos a contar que tengan que ver 14 y seguimos continuamos con la secuencia de colores si quieren pueden hacerlo más pequeño si gustan pueden hacerlo un poquito más grande todo depende como ustedes lo vayan como ustedes eligen hacerlo también pueden crear otra mezcla de colores o lo pueden hacer de un solo tono pero recuerden siempre hay que Aumentar y disminuir para que te quede en la forma de cascada y te queden los colores iguales. Entonces yo aquí, vamos a terminar este. Y ustedes lo van a hacer solitas. sí. Okay. Okay. Entonces recuerdan. En este fleco. Miren, se fue una de más. Vamos a sacarla. Pusimos cuatro. Siempre tengan pendiente eso. Antes de. Para que no tengan que baratar Entonces aquí recuerdan que pusimos seis. Y volvemos a hacer lo mismo. Y Esto. Lo vamos a dejar hasta aquí y ustedes van a, lo van a hacer sola. Tenemos seis moncecillos del color dorado. Lo vamos a repasar todo y empezamos a hacer lo mismo de aquí. Lo vamos a hacer aquí. Tenemos seis. Repasamos. Recuerden repasen con cuidado y cuando yo termine de hacer todo esto, entonces cuando yo termine de hacer todos los flecos, entonces vamos a empezar con la parte de arriba, ¿okay? Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí, ustedes siguen, recuerden seguirnos en las redes como el rincón de Rosy. Tanto en Instagram como en Twitter. No se olviden de regalarnos un like. Este video, aunque quizás ustedes lo ven muy extenso. O quizás lo ven un poco tedioso, En verdad, este arete es muy bonito. Y muy fácil de hacer después que le tomas, le tomas el piso. O lo practicas varias veces. Recuerden que siempre les he dicho. Que practiquen y practiquen varias veces. Hasta... Que su proyecto miren ¿Eh? entonces yo voy a seguir aquí y nos vemos cuando yo esté te... aquí chicas miren aquí está ya concluimos prácticamente la otra parte lo que le dije ahora vamos a cortar este hilo que está aquí se acuerdan lo que le hablé de, de, del principio que no lo cortara ahora sí vamos a cortar porque ya está seguro entonces me falta hacer la última, que es esta, y voy a bajar y vamos a hacer lo mismo. Bajamos por dos mostacillas, vamos a hacerlo así porque la aguja me lo permite. Miren qué belleza, miren cómo queda, Es de verdad queda muy lindo. Yo espero que ustedes lo, lo hagan, lo aprecien tanto como yo este es una de, de mis piezas favoritas de verdad que sí de mis piezas favoritas para elaborar y también para eh, cuando alguien me pregunta de que, que, que, que se quiere poner un accesorio pero no encuentra cuál siempre le siempre le doy esta referencia de esos aretes Y las personas que han encantado porque de verdad es una pieza que se lleva muy fácil y combina con, con muchas cosas y seguimos con la secuencia de colores, ya casi terminamos y para empezar entonces la parte de arriba yo espero que usted lo haga, espero que me envíen sus fotos para ver sus bellezas y sus creaciones recuerden hacerlo con paciencia ¿verdad? Y, y recuerden miren aquí miren ¿ve el fallo que hice ahí miren el fallo que tenemos aquí entonces recuerden siempre de mirar aquí les estoy corriendo. yo mismo voy a corregir mi fallo que hice voy a tener que salir y empezar de nuevo Entonces tomamos naranja, azul, dorado y amarilla. Ahora sí, vamos a ponerlo para acá. Ahora sí, ¿verdad? Entonces miren, recuerden que aquí en la primera, recuerden que pusimos siete mozasillas. Vamos a recoger una de aquí. Aquí están las siete mozasillas. La llevamos hasta abajo y vamos a subir. ¿Okay? Miren cómo queda. Miren. ¿Qué? Queda hermoso, de verdad que sí. Perdón, no son siete, son seis mozasillas. Vamos a sacar una, seis mostacillas, aquí están, y subimos. Vamos a subir para empezar entonces a hacer el cuerpo, la parte superior de arriba, de este hermoso tacel. Este tacel y chu. vamos a dejar que la aguja entre por la mozacilla, por donde quiera entrar, para que no se barate. Miren. Ahora miren, ya está, ya está hecho, prácticamente el tercer ya está listo, lo que vamos a hacer es aquí, miren, como ya está listo, vamos a hacer un pequeño remate aquí así de esta forma no muy grande para que y apretamos poquito solamente ahora yo voy a hacer esto voy a bajar otra vez porque me quiero colocar en salir de esa mozasilla vamos a ver si la aguja lo permite Tratar, tratando de no huyar ¿no? vamos a utilizar la, la pinza para poder alar si ustedes ven que no se puede, no lo hagan, porque después puede ser que la aguja haga que la mozasilla explote y la mozasilla se puede romper y tendríamos que empezar de nuevo. Si ustedes ven que es muy forzoso, no lo hagan. Miren. Entonces aquí vamos a trabajar ya. Vamos a hacer ahora vamos a hacer esta parte. Tenemos que. Vamos a trabajar con las mostacillas del color dorado. Vamos a tomar dos mostacillas, miren aquí, y vamos a, miren, a trabajar arriba de los hilos. ¿Ven? Miren, vamos a empezar a trabajar aquí arriba. Vamos a hacer una línea de esta forma, Empezamos con dos mozas y entramos uh, ponerlo del lado que, que se me pueda acomodar y entramos en una de las mozasillas, apretamos poquito. Ahora empezamos con una mozasilla otra vez y entramos en el hilo. Vamos a trabajar en el hilo. Y esto aquí. Para que sus flecos no se enreden en las manos, agarren de esta forma. Para que el hilo no se enrede en los flecos. Y vamos a hacer esto. Seguimos trabajando con las mozasillas sillas doradas hasta formar, hasta llegar aquí, a este extremo. Entonces yo voy a adelantar. Porque este paso lo vamos a repetir. Y alamos, ¿ok? bien chicas, miren, ya estamos terminando estamos terminando de colocar nuestras últimas, nuestras sillas. Sí, siempre alando un poquito hacia arriba para que ella se acomoden de esta forma Así. ¿Sí? y sin apretar mucho para que también no quede, miren cómo queda ven de la forma que quedan también para que no quede muy tensa ¿ven? porque es como les dije al principio es un tacel y tiene que tener movimiento. movimiento ahora vamos a hacer otra línea vamos a poner el color, el color azul para este lado y vamos a tomar otra línea del color azul y vamos a hacer vamos a hacer esto Estos pasos, miren, esta es igual, igual como empezamos. En vez de empezar, en vez de empezar aquí, vamos a empezar aquí porque tenemos que ir reduciendo. Así. Y apretamos. Siempre empezamos con dos y terminamos en uno. Estos pasos se van a repetir. Vamos a hacer una línea del color azul. Recuerden, trabajen con el color de su preferencia. Recuerden siempre apretar poquito, no mucho. y trabajen con paciencia y amor. Yo voy a adelantar porque vamos a hacer lo mismo, llegar hasta aquí. Entonces nos vamos cuando estemos aquí. Bien chicas, miren, ya estoy terminando, voy a colocar la última. Recuerden de agarrar sus flecos para que no le pase como a mí, que a veces se me enredan en el hilo. Ok, miren, voy a ponerlo así. Terminamos de hacer la línea del color azul. ¿La pueden ver? Miren. Ahora, continuamos con dos mozasillas del color azul. Vamos a ponerla aquí. ¿La pueden ver? En dos. Así. Subimos a la mozasilla del color azul. Apretamos. Y ahora vamos a incorporar la línea del color naranja. Incorporando la línea perdón, del color naranja. Así de esta forma seguimos. adelantar miren en total vamos a poner vamos a colocar 10 mozasillas del color naranja aquí estamos colocando la última del color naranja y ahora vamos a colocar dos para hacer esto aquí 2 del color azul oscuro Y subimos, ven que va tomando ya la forma, miren, seguimos otra vez, vamos a incorporar, ahora vamos a hacer esta línea, vamos a hacer esta línea incorporando las de color amarillo, y seguimos con el color azul, siempre entrando por dos, dando nuestro hilo para que no se lo enrede y haciéndolo despacio. ¿Verdad? Tenemos ya el color azul, que nos falta una de color naranja para seguir el recuadro y ahora vamos a incorporar la del color amarillo. Pueden trabajar a su gusto con los colores que ustedes deseen. En total aquí pondremos 7 musasillas del color amarillo. Recuerden, es una secuencia de colores. Continuamos con el color azul. Así. Y subimos arriba. ¿Ven? Y ya va tomando su forma. Ahora vamos a incorporar el color, el color azul turquesa. Miren, si ustedes pueden ver, solamente tiene cuatro del color turquesa. Tiene cuatro en la parte posterior, en la parte hacia arriba, tiene tres, dos y una. Okay. Entonces vamos a trabajar otra vez y seguimos con la secuencia de colores. Empezamos con los azules. Vamos a trabajar con una turquesa y vamos a poner cuatro del color turquesa. otra vez tomamos el amarillo naranja y terminamos con los azules bien esto lo vamos a repetir hasta que formemos nuestra parte superior miren ven que va tomando la forma del triángulo va tomando su forma entonces continuamos La, la otra vez la conocen. Incorporando el azura ahora, el azul Y aquí solamente pondremos tres. Aquí los estamos haciendo el peyote. amarillo Naranjo. y vamos a concluir con el azul subimos otra vez ahora esto lo vamos a repetir otra vez acabando y esto lo vamos a repetir bien aquí ya siguen ustedes ya saben la secuencia de colores terminamos y seguimos con la secuencia de colores como pueden ver hasta terminar bien aquí porque estamos disminuyendo recuerden subir apretamos siempre en el inicio serán de 2 de 2 azul es oscuro ahora vamos a continuar ya cerramos prácticamente aquí estoy agarrando simplemente estoy sosteniendo para que ya tome forma vamos a quitar esta pinza de aquí y continuamos con el color amarillo miren, ya cerramos lo que es el triangulito de dentro de el color azul turquesa ahora vamos a continuar cerrando lo que es el amarillo otro amarillo para continuar ¿Ven? es una secuencia que se repite en colores, en colores y cantidades de así ahora seguimos con el color naranja y la pinza se sigue enredando en el hilo, alamos y continuamos con el color azul. Esto vamos a repetirlo otra vez. Subimos por el color azul. Si no quieren hacerlo con este hilo, quieren hacer con otro hilo, traten de hacerlo con un hilo neutro. Por ejemplo, este blanco nos ayuda bastante. Porque con este tejido que se hace en peyote, el hilo queda dentro de la mostacilla ponemos una naranja y aquí para cerrar ya miren terminamos lo que es la línea del triángulo del color amarillo ponemos una sola de color amarillo ahora continuamos con el naranja y esto lo vamos a repetir okay. listo ya terminé de colocar mis últimas dos azules Ven, ya se miren cómo está cerrando ya. Entonces seguimos. Color azul. Apretando. Color naranja. Otra vez con el naranja porque vamos a cerrar ya. Vamos a hacer el mismo paso que hicimos anteriormente Bien. y seguimos con los colores azules. otra vez naranja terminamos de hacer ok vamos a desenredar aquí un poquito miren terminamos ya prácticamente de cerrar el color naranja y ponemos nuestras últimas dos de color azul ¿Ven? miren ahora seguimos con los col el color azul miren aquí empezamos aquí nuestra aguja tiene que entrar aquí miren en dos. Ahí. recuerden que estamos reduciendo vamos a cerrar ya con el color naranja con el color azul perdón recuerden haganlo del color de su preferencia con los colores que más ustedes les guste si y terminamos casi terminamos dos azules y entramos en esta ¿Okay? y aquí terminamos de entrar en esta estamos terminando de hacer ya nuestro y terminamos con estas dos. Miren, aquí terminamos ya de hacer nuestro cuerpo triangular aquí arriba. Miren cómo queda. ¿Ven? Miren, es muy bello de hacer. Yo espero que ustedes lo hagan, que me envíen sus fotos. De verdad es un arete muy bonito. Aquí lo que vamos a hacer es, miren... Para poner el enganche, si ustedes gusta pueden poner este, este tipo de enganche. Si no tienen ese tipo de enganche, pueden hacer un botón. Recuerden que les dejé el link para que ustedes puedan entrar al canal y puedan verlo. Porque ya lo hicimos en nuestro canal de YouTube. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a tomar cuatro mozasillas. Y vamos a bajar por dos así acomodarla para que hagan esto y vamos a pasar otra vez y esto lo vamos a repetir para que puedan poner para que puedan poner el enganche esto lo van a repetir dos veces entrando otra vez por las cuatro mozas y como las emociones son tan pequeñas estoy tratando de hacer todo el esfuerzo posible para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo y esto lo van a hacer y lo van a repetir como queda entonces si abrimos nuestro enganche, ustedes verán qué bello queda abriendo su enganche con cuidado Si no le gusta ponerle el enganche entonces pueda pónganle el botón si no tienen este tipo de enganche pónganle otro miren qué bello queda verdad entonces yo voy a tratar de bajar por aquí de esta forma que traten de no enredarse así y vamos a desengancharlo si de aquí trabajen con, con amor y cariño, aquí voy a hacer un pequeño remate, ya que este está abierto así y voy a bajar y voy a hacer otro remate por aquí abajo bueno chicas, yo espero que este, este video de este, de este hermoso tassel de este hermoso tassel Ichu le haya gustado, esta es una pieza que a mí me gusta mucho es una pieza que siempre la la elaboro y siempre me gusta hacerla. De verdad por su caída y porque también es muy hermosa. Yo espero que ustedes la disfruten tanto como yo hacerla. Y para mí fue un placer hacerle este video. Bueno chicas, mil gracias a todas por el apoyo. No olviden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos video nuevo a las nuevas suscriptoras muchas gracias por visitar nuestro canal y por también suscribirse a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo a todas gracias por su apoyo no olviden, no olviden eh, seguirnos también tanto en instagram como en youtube como en en todas las plataformas de verdad que sí porque pueden encontrar en, en todas las plataformas digitales pues mil gracias nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosa